Hola, ¿qué tal amigos? de En Sus Capacitación, el día de hoy traemos el video de cómo atender un requerimiento de obligaciones omitidas desde la página del SAT. Es usual que en últimos días nos hayan llegado algún tipo de requerimiento por parte de la autoridad de obligaciones omitidas o que tal vez se presentaron, sin embargo, la autoridad pues, no las ha tomado en cuenta. Es importante solventar este tipo de requerimientos para evitar una multa que podría girarte la autoridad, una sanción económica, dado que, pues, no se atendió este requerimiento en tiempo y forma, más allá que si está presentada o no la declaración. Y entonces, para esto vamos a entrar a www.sat.gov.mx y en otros trámites y servicios vamos a darle en la casilla que dice permas Esto nos va a desplegar un menú en el cual en este menú vamos a buscar donde dice aclaración, asistencia y orientación electrónica. En ello nos va a desplegar varias opciones. Vamos a buscar el de aclara tu requerimiento de obligaciones omitidas o carta invitación. Al darle clic, por supuesto que nos va a solicitar en su caso, bueno, poner el RFC y la contraseña del portal del SAT. Recuerda que tienes días posteriores a la recepción del requerimiento para poderlo solventar y bueno pues prácticamente en la página nos dicen cómo entrar cómo dar clic donde se va a localizar la opción del servicio que vamos a utilizar para mandar pues este esta parte del requerimiento de control de obligaciones no donde vamos a hacerle saber a la autoridad que se ha presentado tal declaración como pueden ver ustedes en pantalla nos llegó el requerimiento de obligaciones omitidas a un contribuyente en el cual siempre se van a poner el número de control y por supuesto que van a fundamentar y a motivar el hecho de por qué te han girado pues este requerimiento de obligaciones omitidas. Aquí mencionando que la declaración de pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios no se ha presentado y obviamente fundamentan este esta presentación de la declaración y la fecha de vencimiento. Es importante, vuelvo a mencionar, pues, solventar este tipo de cuestiones con la autoridad. Al darle a iniciar, te va a solicitar tu RFC y tu contraseña. Hay que ponerlo porque si no, no te va a dar acceso. Al momento de accesar en servicios por internet, en la parte de aclaraciones, tenemos algo que dice solicitud. Ahí vamos a dar clic. Y en solicitud te va a aparecer ya la clave de RFC de este contribuyente, el nombre del contribuyente, la administración desconcentrada que está adscrita a este contribuyente y bien, pues el servicio obviamente es una aclaración. En la parte del trámite vas a buscar lo que dice requerimiento control de obligaciones. Ahí le vas a dar clic en el asunto. Bueno, pues te sugiero poner el requerimiento de obligaciones omitidas y el número de control que vas a tener en el papel que ellos te giraron. Y bien con esto, en la descripción, tienes que ser breve, yo te diría ser breve por medio de este eh, mensaje, bueno, pues se le hace eh, llegar y entregar la declaración eh, de sueldos y salarios tal, ¿no?, que es el caso de este contribuyente, y bueno, pues ser breve en la descripción de qué estás entregando y por qué lo estás entregando. Y al momento, bueno, pues adjuntar también el archivo que te está solicitando, en este caso eh, la autoridad, adjuntar, que es eh, el ejemplo, la declaración de salarios de este patrón que no entregó en tiempo y forma, o la autoridad no lo tiene detectado como se haya entregado. En la parte de descripción del documento, bueno, pues yo te sugiero también que pongas ¿Qué es lo que estás enviando? ¿La declaración de sueldos y salarios? ¿De qué, de qué periodo es? Para que la autoridad pues, pueda analizarla. Bien, al momento de cargar ya te permite eh, ver, hay que revisar que todos y cada uno de los datos que están aceptados están de manera correcta. Revisa, por favor, antes de enviar esta eh, aclaración de requerimiento. Y bueno, si no hay más en el momento de que le envíes va a quedarse eh, la página del SAT procesando tu información, te va a enviar una, eh, un folio. Yo te sugiero, en este caso, que le tomes una fotografía al folio porque puede ser que se te apague la computadora, puede ser que las ventanas emergentes no estén eh, correctamente habilitadas y no te muestre pues esta, eh, este acuse. De, de recibido por parte de la autoridad, entonces para evitar este tipo de problemas yo te sugiero que eh, le tomes una fotografía a lo que te aparece. Y bueno pues ya en su momento puedes eh, bajar el acuse de recepción que la autoridad ya te emite, como podemos ver en el acuse de recepción pues bien, la autoridad te está mencionando acuse de recepción, la clave del RFC, el nombre del contribuyente, el asunto que tú le pusiste y bueno, lo importante es el folio en el cual tú ya has solventado este requerimiento por parte de la autoridad. Es importante que guardes este acuse de recepción y bien pues en días te estará llegando la notificación vía bus tributario que quedó solventado este requerimiento por parte de la autoridad. Es importante, como lo menciono, pues solventar este tipo de situaciones en independencia si se presentó antes, si se presentó después la, eh, la declaración para evitar algún tipo de sanción por parte de la autoridad. Hemos visto que en este 2022 les han llegado... Muchas multas de periodos de 2018, 19, 2021, por el hecho de no haber atendido el requerimiento por parte de la autoridad. Entonces, hemos aprendido que la autoridad te puede sancionar, inclusive, solo por no haber eh, enviado pues esta aclaración del requerimiento. Así es que, si tu contribuyente está en esta situación, te invito a que, obviamente, puedas mandar esta aclaración. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en TikTok para más contenido. Hasta la próxima, amigos de Census Capacitación y a toda nuestra familia Census.